Señor ministro, preguntas para el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta don Ramón Espinar. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro portavoz. ¿En qué consiste el MIR para los docentes planteado como propuesta suya del ministro para mejorar el sistema educativo? Gracias. Muchas gracias, senador Espinar. Señor ministro. Señor presidente, señorías, buenas tardes. Consiste básicamente en la creación de un sistema de acceso al profesorado que atraiga a los mejores profesionales con vocación de estabilidad, permanencia y previsibilidad, y en la formulación de una carrera profesional basada en los principios de mérito, de capacidad y sujeta a evaluación. Muchas gracias, señor ministro. Senador Espinar. Gracias, señor presidente. Señor ministro, apúntaselo en los papeles que trae. Los mejores profesionales ya están en la educación pública española. Ya tenemos los mejores profesionales posibles en la educación pública española. Lo que pasa es que su Partido Popular se lleva tradicionalmente muy mal con los docentes de la educación pública española, porque cada vez que gobierna su partido, su partido invierte poco en la educación pública española. Mire, la educación nos remite a pensar en dos cosas en las que incluso usted y yo vamos a estar de acuerdo, porque son val valores fundantes de nuestra sociedad, la igualdad de oportunidades y nuestro futuro como país. Yo creo que usted quiere que en España haya igualdad de oportunidades y yo creo que usted quiere que este país tenga futuro. Lo que pasa es que es usted muy mal ministro de Educación y lo hacen ustedes muy mal, señor Méndez de Vigo. Mire, Poner por delante a los docentes en una argumentación sobre la mejora de nuestro sistema educativo es sencillamente buscar un chivo expiatorio, porque los docentes de la educación pública española ya son ya son de lo mejor que tenemos en nuestra sociedad. El problema no está en los docentes, señor Méndez de Vigo. El problema está en que nosotros gastamos en educación el 4,3% del PIB. Somos el quinto país europeo por la cola en gasto educativo. La media mundial de gasto educativo, no la media europea, la media mundial de gasto educativo está en el 4,7% del bruto. Ustedes, el Gobierno del Partido Popular, gasta cuatro décimas menos que la media mundial. Contados todos los países del mundo en esa media, por si no le quedaba usted claro, en las previsiones de estabilidad que ustedes le mandaron a la Unión Europea, contemplaban la menor inversión educativa en 20 años, en 20 años y, además, de lo que se gastan, ustedes le regalan a la educación privada, en forma de conciertos, 6.000 millones de euros al año. ¿Sabe usted? ¿Cuál es el milagro educativo de Finlandia? Gastarse 2.695 euros al año por habitante en educación. ¿Sabe cuánto, cuánto gasta España? 973. Casi 2.000 euros menos por habitante en gasto educativo que Finlandia. En educación, señor ministro, no como en todo lo demás, no existen los milagros. Yo sé que su ministra de Empleo se encomienda. A la, se encomienda a la Virgen para que le resuelva los problemas, espero que usted no lo haga. Espero que usted no se encomienda a ningún milagro. El único milagro posible en educación se llama inversión y respeto a nuestros docentes para garantizar el futuro de este país y la igualdad de oportunidades. Respete y cuide a los docentes, que son lo mejor que tiene usted en el ministerio, e invierta más y eche menos balones fuera, señor ministro. Muchas gracias, senador Espinar. Señor ministro. Muchas gracias, señoría. Yo he intervenido en esta Cámara en muchas ocasiones y en todas ellas he puesto a los docentes en el centro de la reforma del sistema educativo, porque creo que, que son los protagonistas y creo que, sin su compromiso, será muy difícil mejorar la calidad del sistema educativo en España. El sistema educativo en España es bueno, es bueno y me gustaría oírselo decir. Lo que pasa es que necesitamos dar un salto de calidad. Y por eso estamos en el Congreso de los Diputados, a través de una subcomisión, aquí a través de la Comisión General, en la Conferencia, sec en la conferencia Sectorial, a través de, también de otra comisión, estamos viendo qué medidas podemos tomar para dar ese salto de calidad. Y una de ellas, señoría, es el MIR educativo. Y mire usted, ha habido 83 comparecientes en la subcomisión del Congreso de los Diputados, Pues más o menos la mitad ha dicho que esa es una buena fórmula. Una buena fórmula que lo que busca es... Empezar en el acceso a las facultades de educación y terminar con la estructuración de una carrera profesional docente para atraer a los mejores hacia la profesión docente, para adaptar la formación inicial a las necesidades actuales, para configurar un sistema de acceso a la docencia basado en el esfuerzo, la vocación y la implicación personal, para potenciar la formación permanente del profesorado y para el desarrollo de una carrera profesional. Eso es lo que estamos haciendo, señoría. Y esta es una propuesta, insisto, desde el comisario Navrachis al señor slicer muy apoyada, con ejemplos foráneos. Bueno, es una propuesta que ponemos sobre la mesa y a mí lo que me gustaría es que en vez de descalificarla, contribuyan ustedes en positivo. ¿Sabe lo que pasa, señoría? Se lo voy a decir. Que Yo creo que ustedes no están a favor del pacto educativo. Están participando en él, pero en el fondo no lo quieren. Porque a cualquier propuesta que hace alguien... El SOE ha hecho una sobre el acuerdo financiero. Ustedes dicen es insuficiente. Sobre el Mir dicen ustedes que los docentes son estupendos. Bueno, muy bien, pero oiga, admitirán mejoras? A mí lo que me parece es que ustedes buscan excusas para al final no firmar el pacto educativo. Y mire usted, yo creo, yo creo que el pacto educativo es necesario en España. Creo que es una buena cosa. Creo que hay mucha gente que está trabajando. Y sobre todo los docentes a los que usted se ha referido también quieren ese pacto educativo porque les dará estabilidad, les dará permanencia, les dará profesionalidad. Por lo tanto, yo lo que le ruego es que todas las propuestas que hay sobre la mesa, que ustedes las miren de forma positiva, que ustedes inmediatamente no digan, las descalifiquen, digan, esto no nos vale, esto ataca contra no sé qué o contra no sé cuántos. Actúen en positivo. Porque, insisto, creo que la sociedad española quiere ese pacto educativo, ese pacto educativo es importante y a nosotros nos gustaría que ustedes participaran también en él. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta a Don Luis Clé...